Hoy es martes. Si sí, no, hoy es martes. Alto cielo. Ok, misiones del sindicato. Semana 6 y semana 7. Ah, sí, lo de las pinches motos. Qué guava. Pósteres. Pósteres. Coloca pósteres. Pósteres. Primero se busca. Ah, su madre en parte. No, no, no mames. ¿Por qué? ¿Por qué son así? No, no quiere. Ah. Oh, no puede ser, ¿En, en mega Me van a partir la madre oh. Bueno, ya estoy acá, ya chingues su De puro milagro no me pasa nada De puro milagro salgo vivo ¿Y entonces en dónde es? Eh, ¿Dónde se conectan? ¿Dónde se ponen Los, los esas madres? ¿Dónde, no. está? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Qué de Randy? ¿Cómo estás? No, ¿dónde está? ¿Dónde se conectan esas cosas? Puta madre ¿Dónde se colocan entonces? Me hice caca, pero... ¡Ah! ¡Ah! RRT Teno Dice Abajo en la pared No, me chingues Puta madre, ah, puta madre. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No, no encuentro ¿Abajo, abajo? Abajo, de abajo o abajo, de abajo, de abajo. Ah, no Nosotros... sé ¡Ay, güey! ¡Ay! Adiós. Puta madre, no encuentro. No, estoy perdido, maldita sea ¡Ah! madre, puta madre Estoy aquí con el pinche... Aquí arriba Ah, ya lo vi Maldita sea, estúpida chingadera Por lo menos no me mataron tan rápido Por lo menos senté con puro Bat no. Dice... Ay, auxilio. Ja. auxilio Auxilio, auxilio, auxilio auxilio. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Ay, güey Ah, no, vamos, hacia adelante ¡No! ¡Ah! ¡Ay, idiota! ¡No! ¡No me dispares! ¡Ay, maldición, maldición, maldición, maldición! Vamos a buscar... ¿Me sigue disparando el culero? Ah, no, es que íbamos acá ¡Hijo de perra! ¡No! ¡No llegué! ¡Ah! Carlos No, pues ya vale mal XX. Dice... Puro vicio en el Fortnite ¿Verdad? Puro vicio Rápido, rápido, rápido No ¡Ah! No tengo vida No, ¡Ah! ¡Oh, hijos de su Más groserías altisonantes acá Puras groserías altisonantes ¡Hijos de su madre Me siguen disparando ¿Por qué disparan? Saben que no me van a atinar Ahí está Se logró No, está muy lejos. No se vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de perra! ¿Por qué me disparó? Digo, ¿por qué me atinó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Pero. ¿Cómo? Si estaba escondido detrás de esa madre. No me gustó cómo me mató. Me mató muy feo. No sé, no entiendo cómo me atinó. No, no entiendo, sinceramente no. Maldito desgraciado No me voy a ir sin terminar en Unas dos tres misiones XX Carlos barra baja Winchester XX Dice Cuando lo jugaste si sí estaba Más hardcore XX Carlos estaba barra más baja para Winchester XX Dice Ya hace mucho Si ¿Sí, ya tiene tiempo sí, Cuando empezó pues prácticamente cuando inició la primera La primera temporada Digamos de de lo que sería... Warzone 2 Voy a entrarle, ¿eh? voy a regresar a ver qué tal Aunque con esa tarjeta gráfica luego ni siquiera logro gráficos chidos. Pero voy a intentar regresar a ver qué tal Nada más necesito liberar espacio en disco porque ya tengo muchas cosas instaladas Sobre todo tengo el Assassin's Creed Valhalla Que me costó 100 pesitos Pues sí, necesito un nuevo disco duro Pero Assassin's Creed Valhalla no se va porque ya me falta poquita para terminar Vamos a hacer personaje ese que necesito comprar cosas Si sí, es un personaje, ¿no? Que de de comprar Ah, no Ah, va, va te que me maten, ¿no? <ríe> Hijo de su... Ah, con este tengo que matar a alguien, ¿no? Con el tirador designado Dice, borra el overwire Ay, ah, eso ya lo borré desde hace qué tiempo <ríe> Tengo Rogue Company Pero ese no, no, no, no, no es, es nada un poquito, un poquito espacio en disco les tiene Voy a comprar algo acá. Primero. Y después vemos si... Ahí está. Y después regreso. La queso... La que soporta... <ríe> ¡No! ¡Quítate, estúpido! Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál era la misión? Cajas para recuperar suministros eléctricos. Ok. A ah, estas madres. ¿Pero cómo las abro? Ah, va, va, va, va, va, va. Qué chafa. Ah, chinga. Mis misiones. Ah, chingada madre. Mm, listo, listo. Puros puntos de experiencia, mira. Ah, no. Maldita sea Mochila con sensores Ah, puta madre Otra vez esa mamada de la mochila con sensores Esa estupidez De la mochila con censuris La queso La queso plan <risa> No Ah, perfecto Chinga tu madre Alguien acá, ah Ay, qué bueno. Qué bueno que ya no tenía vida. ¿Cuándo tenía que matar? No, está cerrando. XX Carlos barra baja Winchester XX. Dice. Las recompensas se me hicieron más o menos. De hecho, lo que no me gustó de las recompensas, por ejemplo. No están tan XX mal. XX Carlos barra baja Winchester XX. Dice preferí comprar a Ackerman skin. Es que no es tan mal, pero lo que no me gustó fue que el el Eren Jaeger no viene con su versión titán. Prácticamente está incompleto, entonces, sinceramente eso no, no, no está chido. Eso es lo que no me gustó. Aparte de que no se ve tan tan tan bien la, la skin. Sinceramente, XX, Pero... Carlos barra baja, Winchester X No, la neta exactamente. no. Exactamente. Eso es lo Carlos no. barra baja, Winchester XX. Dice. Está muy sencillo. Sí, demasiado sencillo. Horriblemente sencillo. Entonces... Ah. Está, está triste, está triste que, que no lo trajeran de esa manera completo. Necesito encontrar las fogatas. Alguien que se deje matar también Sí, está muy sencillo Y eso es lo que pues Sinceramente no O sea, no vale tanto la pena El pase XX Carlos barra baja Winchester XX Dice Yo esperaba una skin del acorazado Yo también XX Carlos barra baja Winchester XX Dice, o de otro Titan, pero no. Puta madre, no latino. Ah, en la cabeza, creo, ¿no? Sí, yo también esperaba el acorazado. En serio que también esperaba el acorazado. Ese acorazado sí lo quería bastante. Yo dije, no, pues ojalá, ojalá que en una de esas, pues te llegue el acorazado. Pero ahorita viéndolo bien, chale. ¡Ah! ¡No, gente! ¡Au! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No, me va a matar! ¡Ah! ¡Maldito! Ahorita viéndolo bien, sí, no, no está el acorazado, qué triste Lo peor de todo es que te están vendiendo el paquete de los movimientos, bueno, los gestos Que hacen los titanes al, al correr, ¿no? Y pues con X una X con un, con un skin Baja, de, un, de, un, X titán, X. de un titán Dice, cualquiera, pero solo estaría casa. poca madre el único, que la, el único que valdría la pena es mi casa, es la única El Ackerman, hasta con eso. Pero, pues, la neta sí, yo quería ver a los titanes. Los titanes me hacían falta. Los pinches personajes que yo quiero ver titanes. XX, Carlos barra baja, Winchester XX. Oh, Dice, qué bien se ve. Sí, si hizo falta titanes unos dos titanes por dos titanes que los pusieran a la venta Si sí me, me, me los compraba pero pues no no vieron titanes y nada más esta pinche skin fea toda bien pinche simple toda con el brazo del titán congelado bueno eh, bueno eso pero no maldita sea el saludo qué Un saludo pendejo yo quiero ver titanes, no me pinche en Jagger. ¡Qué estafa! A ver. Oh. Rebeldes robóticos. No se ve mal. Se ven chistos. Pero me gusta más el robot de basura. Ese está más padre. ¡Ah! Geométrico regresó. Ahora sí tengo varo para comprarlo. Maldita sea. XX Carlos uh, barra baja preciosa. Winchester XX. Dice. La de The Witcher estaba muy buena Verdad que sí Witcher tenía Estaba completísimo Witcher Muy, muy completo Puta, valía la pena llegar al nivel 300 Si querías Estaba completa, muy, muy completa Y eso estuvo muy chido Pero pues qué triste que, que no hiciera lo mismo con Con, con, con los titanes XX Carlos barra baja Winchester XX Celo, Mar, no dice: nada. Pues yo sí me he enviciado en Warzone, ya que ni Destiny ni Fortnite le he entrado. Ah, yo como ya no pude jugar Destiny por culpa de la tarjeta gráfica, pues sí me decepcioné de no poder completar mi pase de batalla. Yo sí quería comprar el próximo el DLC completo con todas las, este, las temporadas. Pero desde que falló mi computadora dije no pues ya ya, ya no voy a poder hacerlo. Y me salvé. <ríe> me salvé de haber gastado mil pesos, mil cientos, mil doscientos creo. Pero pues sí me duele que no pueda, no pueda jugar Destiny. Aunque XX, lo poco que pude jugar, tengo baja, que decir pinche, que no me gustó. XX, dice. El poder eh, sí. es. solo jugué hasta sacar el exótico gratis de esta temporada. Ah, poco. Carlos barra baja Winchester XX dice lo saqué y ahorita lo deje de jugar. Ah, ya no he checado nada lo de... Carlos barra las baja Winchester XX dice solo regreso en Iron Banner. <risas> Estúpido Ah, que por cierto, ¿qué te parecen el, el nuevo este... Las nuevas habilidades? Ay, se me fue el nombre ¿La habilidad de qué? De, de, de, ¿De string? Ay, no me acuerdo cómo se le llamaron las habilidades nuevas Bueno, esas cosas nuevas que puedes hacer Sinceramente, no me gustó mucho Y eso que nada más medio las probé <risas> Ok, a ver cuál, cuál, cuál, cuál, cuál era mi misión Haces a César disposo la cabeza? Armas exóticas. Hijo de su madre, me faltan las armas exóticas. Chingados. XX Carlos Barra Baja Winchester XX. Dice. De la nueva subclase. Ah, la nueva subclase. En serio que intenté entender mi nueva subclase. Bueno, mis nuevas habilidades con la nueva subclase. Y sinceramente no, no, no, no. No pude. XX Carlos Barra Baja Winchester XX. Dice. Pues tampoco me gustó tanto. Prefiero la subclase de arco. Arco o vacío. La. Ajá, la... Ah, arco vacío, ah, ya. Pero la nueva subclase, sinceramente, no. XX Carlos barra baja Winchester XX. Dice: Ni la subclase de éxtasis uso. No la usas, está, está, padre, me gusta XX, mucho. XX Carlos barra baja Winchester XX Dice Siempre uso Solar o Void. Ah, cierto, cierto, Solar de esta chida. Vacío también es buena, vacío me gusta también. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ay, nivel 88! ¡Qué bonito! Que bonita, ya subí bastante rápido de nivel Ya no me siento tan inútil Ay, bueno, sí, necesito llegar al nivel 90 Pero pues ya, ni pedo A la madre, me sueltan. Ay, güey, ay, güey Así sí tengo ganas de llegar al nivel 200 Eh ¡Ay, cabrón! Ay, ¡Ay! Así hasta ganas tengo de llegar al nivel 200, hombre. ¡Cómo no! XX Carlos Barra Baja Winchester XX Dice, tú ya llegaste al nivel 100. No, es el nivel 80. 88 me parece. Ojalá, no manches Me falta un chingo para llegar al nivel 100 Un chingo Nivel 88 Y siento que Abril, mayo Tengo todo, tengo todo lo que es Tengo todo lo que es mayo Para terminar la temporada Para terminar de sacar todas las cosas Que me puede dar Fortnite Porque termina el 2 de junio Puta, no, pues sí Y apenas voy al nivel Y apenas es abril, terminando abril Y apenas voy a Alcanzar el nivel 90, sí me falta bastante ¿eh? Me falta Bastante, tiene razón Ya no entrar mejor, porque sí Sinceramente, falta mucho Y eh, avanzas muy lento Si quieres hacer solamente puras Misiones, de hecho sí te Te pide demasiado Te exige demasiado bueno, voy a aumentar mi última partida A ver si completo unas misiones O oh, sea, bonito esta mona china Quiero conseguir las demás skins Sabrosonas <risa> Le gané, qué bueno. Diablos, qué difícil es conseguir una maldita fogata porque no sé la ubicación de las malditas fogatas. Ah, era un bot. ¿Qué me no, A la madre. Ah. Le bailamos, claro que sí. ¿Por qué no? Casi me mata el culero. Estuvo cerca. Ah, no, ¡Ah! ¡No! ¡No! no, no, no. ¡Ah! ¡Diablos! Yo creo que sí me voy a comprar ese personaje. Está bonito. Muy, muy bonito. Ahora que tengo los 1500. Perfecto. Ya está. Al fin. Ahora sí ya me puedo largar en paz. Nos vemos.